Todo correcto, ya. Ok, Luis Alberto Sánchez me dice que todo correcto, entonces empiezo. Amigos, buenas noches. Eh, muchas gracias por su presencia esta noche. Hay muchos temas importantes que, que debemos tratar el día de hoy. Mire, lo primero que voy a hacer es sintetizarles a ustedes en una entrevista que ustedes han escuchado, han visto, sobre todo a CNN periodista de CNN, eh, el problema se ha complicado en el Perú. Es, es la verdad. Y los psicólogos, ¿no es cierto?, los analistas políticos saben perfectamente bien que Castillo ha cometido un suicidio político y debería ya en estos momentos de, de haber despedido a sus siete asesores que tiene en palacio de gobierno que lo han llevado a un problema mucho más grave un problema grave que tiene que ver con el asunto este del mar a Bolivia, traición a la patria y otros asuntos colaterales ¿no? que tienen que ver también con la crisis ministerial que se avecina, con la renuncia del ministro del interior pero antes de entrar a esos temas me parece a mí que sería importante resumir resumir la por qué el Perú digamos se encuentra en esta situación hoy 2021, o 2022 eso es fundamental o sea, empiezo empiezo, digamos, haciendo una, un análisis concreto, breve de lo que es el Perú, ¿no? En segundo lugar, eh, voy a hacer el análisis de la coyuntura introduciendo lo que se llama una curva de aprendizaje que se puede aplicar al presidente Castillo para que ustedes vean, ¿no es cierto?, si es que el Perú Merece tener como presidente a esta persona durante los cuatro años y medio que faltan. Porque las curvas de aprendizaje son fundamentales, no solamente en el campo educativo, ¿ya? sino también en el campo empresarial, en el campo laboral y en el campo político. Una curva de aprendizaje a ustedes le va a indicar, ¿no es cierto?, cuál es la velocidad en la que una persona adquiere conocimientos a través del tiempo para poder tomar decisiones que involucran a comunidades humanas. Entonces, eso lo voy a ver en la parte final. 30 minutos de preguntas, porque hay algunos amigos, algunas amigas, algunos seguidores, que me han expresado que ellos desean hacer algunas consultas, ¿no? este, pero yo las consultas se las, hago, se las se las puedo atribuir acá por este medio. Yo les he dicho muchas veces, este, yo trabajo 12 a 14 horas diarias, y es casi imposible, señores, casi imposible que yo pueda estar contestando los mensajes. O, les agradezco a ustedes, ¿no? les pido disculpas. Alguna gente ha dicho de manera desinformada, que digamos, este, soy un poco soberbio. No, no se trata de eso. su problema, como todos ustedes, ustedes trabajan ¿no? los siete días de la semana. Eh, eh, el problema es el tiempo. Y por eso yo le pediría a ustedes en la media hora final, si es que ustedes lo tienen bien, me hacen las preguntas, todas las consultas que ustedes quieran, de todo tipo, jurídicas, legales, económicas, políticas. Y yo se las respondo brevemente. Y de esa manera creo que es mucho más, es más este, productivo esta, esta sesión. Entonces, empiezo. Eh, Vargallosa habla, ¿no es cierto? En su libro, en uno de, sus libros, uno de sus mejores libros, de conversación en la catedral, se hace una pregunta fundamental ¿no? al interlocutor que utiliza en, esa, en ese libro para expresar. Él está escribiendo ese libro más o menos en la década de 50, en plena dictadura militar, donde se evidencia ¿no? un atropello a los derechos políticos fundamentales, este encarcelamiento, persecución de partidos políticos, ¿no? este, restricción de los derechos de de los sindicatos y sobre todo ¿no? la, la galopante corrupción que había que en ese momento en el Perú. ¿no? Con Odría, Esparza Añarto y todos los miembros de esa, eh, de esa colectividad que tomó el poder mediante un golpe militar el, el 27 de octubre de 1948, bajo el mando de este general. Entonces se hace una pregunta, ¿no? El, el libro comienza a contar de que el Perú está mal, hay desigualdad, hay una serie de problemas, corrupción, y se hace la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta fundamental de ese libro, ¿no? ¿Cuándo se jodió el Perú? Esa es la pregunta que tenemos que contestar acá cuando hacemos este, este ejercicio sumarísimo, ¿no es cierto? Yo les quisiera explicar toda la historia política y económica de América Latina, pero será materia de otras conversaciones con ustedes. Pero quiero ubicarme, quiero enfocarme, este. Eh, eh, en el Perú, ¿no? Fíjense, el problema en el Perú, cuando se jodió el Perú? Evidentemente eh, hay una respuesta, ¿no es cierto? Este Casi evidente que, es, que ustedes la pueden tener por historia. Hay un, hay un principio, ¿no es cierto? De este ciclo que empieza con la conquista española, con la invasión, ¿no es cierto? Este De los españoles a América Latina y al Perú porque hay la destrucción de todo un imperio, de toda una serie de, de, de una civilización anterior, digamos, como la, inca, la civilización inca, que tenía el control territorial y el gobierno de esta zona de América del Sur. Entonces, la ruptura cuando se jode el Perú, para mí, y para muchos este, historiadores de la política social en América Latina, empieza con los españoles, a pesar, ¿no es cierto?, de que hay muchos hispanistas que dicen, ¿no es cierto?, que, que, que España benefició a, a, a los este, latinoamericanos, a, a las poblaciones nativas, que, le, que, le, que les este, lo, logró dar una, un lenguaje que es el español, le trajo la tecnología, la cultura, la ciencia, etc. etc. Pero en realidad, ¿no? En realidad, este, España, ¿no? España eh, con Portugal lograron apoderarse de estos territorios, empezó una, una, toda una época, ¿no es cierto?, que dura hasta 1821, donde yo quiero profundizar, de opresión, de, de un coloniaje, digamos, este, que prácticamente saqueó todas las riquezas este, nacionales, fundamentalmente con la exportación de, del oro, la plata, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, ese dominio español, digamos, significó, ¿no es cierto?, la implantación, la ruptura de un modelo de desarrollo que había... Eh, durante el hito incaico, ¿no? y la introducción, la inserción, ¿no es cierto?, del Perú y de toda América del Sur y de América Latina dentro de lo que se ha llamado la primera globalización mundial, que es la que empieza, digamos, en 1500 hacia adelante, ¿no?, implantándose modelos este, de feudalización en el campo, modelos mercantilistas este, en el comercio y sobre todo, ¿no es cierto?, un coloniaje que impide, ¿no es cierto?, al Perú y América Latina a tener un desarrollo económico autónomo. Eso, ese es el principio, es fundamental que ustedes lo entiendan porque mucha gente habla de industrialización, habla de crecimiento, habla de desarrollo, pero eso es imposible, eso es inviable en el Perú, en América Latina, si no se rompe con ese modelo extractivista que nosotros este, fuimos sometidos inicialmente por los españoles y por los portugueses en Brasil, ¿ya?, entonces, hace, como dice Feliciano Oruna Delgado, hace más de 500 años, no, hace 500 años, más de 500 años se, se jodió el Perú y América Latina, y América del Sur. La explicación es esa, ¿no? La imposición de, de, de, de un imperio español y portugués, ¿no? El, la destrucción de una cultura, de una civilización, ¿no? Y, y que nos impuso un modelo de, de, de inserción económica mundial, porque desde esa época es que estamos insertados... Con, con, con Occidente, no es recién en 1821, como muchos este, en forma errónea señalan, o recién con, en 1920, o recién en 1950 no, no, no, el problema arranca ahí porque ese oro y esa plata, fíjense que, que, que, que se llevaron los españoles desde más o menos 1532 permitió, ¿no es cierto? A, a, este, a Holanda a Inglaterra, a los Países Bajos que estaban en el capitalismo mercantil incipiente en Europa en ese momento, a poder realizar lo que se llama la acumulación primaria. Y, y, y ustedes dirán, ¿por qué es importante la acumulación primaria de capitales? Porque sin capitales es imposible que un país pueda desarrollarse, pueda crecer, ¿no? Y España, digamos, fue el que saqueó estas colonias. Como los españoles eran gente que no tenía la capacidad tecnológica ni la capacidad científica, que sí lo tenían los ingleses, los españoles no lograron imponer ni desarrollar una industria en su propio país, y menos en América Latina. El que, el que impulsó, promovió la revolución industrial, fue Inglaterra. Inglaterra, que obviamente no necesitaba mercados, ¿no es cierto?, desde esa época. ¿Para qué? Para poder colocar su producción, que eh, se había, pues, este, se estuplicado, había crecido de una manera exponencial cuando se aplica, ¿no es cierto?, eh, la, la revolución tecnológica a la producción. Primero con los textiles y luego con el resto de máquinas que ustedes conocen, la máquina de vapor y el ferrocarril. Entonces, Inglaterra, el Reino Unido, necesitaba mercados, porque no era suficiente este, Inglaterra. Entonces, por eso que se produce la revolución de la independencia ¿no? de, de, de estos países este, americanos. La dos corrientes, la corriente este, del, del, del sur con San Martín, y la corriente del norte. Este, perdón, no es casual que estas dos corrientes en mucho hayan sido financiadas, sobre todo la, la corriente del sur, por los ingleses. Los ingleses que habían logrado, digamos, este tener presencia dentro de la economía de lo que se llamaba en, esa, en esos momentos de las Provincias Unidas de, de la Plata, del Río de la Plata. Que, que, que los ingleses han tenido intereses desde esa época y a ellos les, les interesó que se independizaran de, de, de España, que también los reinados de, de Granada, del Perú, rompieran con España para tener estos mercados a su disposición. Estamos hablando ya de 1820 hacia adelante, ya en plena revolución industrial, entonces, eso explica, aparte de la, de la presencia de la masonería y de todos los este, factores de la ilustración, el interés de los franceses, de los este, ingleses, de los, de los norteamericanos que lograron su independencia en 1776, hay una serie de factores. Pero lo importante acá es centrarnos que desde 1821 no hay una ruptura de, de ese modelo que se herida de, de España. El Perú, en 1921... Continúa, ¿no es cierto?, con ese modelo extractivista durante los 60 años posteriores hasta la guerra, hasta la, hasta la guerra con Chile, donde se produce un crack, una ruptura. Ahora, ese periodo es importante analizarlo porque ahí se sientan las bases de lo que va a ser el Perú de, de, de hoy. ¿Por qué? Porque el, el, el Perú entra, ¿no es cierto?, a una etapa de, de, de la consolidación de nuevos ricos, ¿no? Con la explotación del guano con una serie, digamos, de deudas que se habían falsificado a raíz de la guerra de la independencia. Como teníamos en esa época riqueza guanera, los gobiernos de esa época, en una, eh, en una espiral de corrupción, empezaron a dilapidar ese tipo de, de riqueza que teníamos, no, este, falsificando las deudas. Ya, y en 1870, luego de todo un periodo de anarquía militar que, que hubo en el Perú, y que logró en su último tramo colocar como presidente a Ramón Castilla, en 1870, ya el Perú tenía, digamos, este fuerte presencia de capitales ingleses y capitales franceses. Fíjense, la importancia de, de, de, de entender cómo es que va el Perú evolucionando en su economía, en, en su clase política, ¿no es cierto?, y la participación de, la, de, lo, de lo que se llama pueblo, de lo que Castillo habla del pueblo, que el pueblo estaba afuera, digamos, no era actor político propiamente. En 1870 el civilismo, ¿no? como en el pardo, toma el poder para poder ensayar una suerte, ¿no es cierto?, de, de, de, de un desarrollo de, esa, de, esa, de, de esas clases este, propietarias, pero que ese, ese, ese proceso es interrumpido por la guerra con Chile. O sea, el Perú hasta, hasta ese momento, en 1879, tenía, digamos, una suerte de dependencia de los ingleses, pero que se consolida recién cuando acaba la, la guerra con Chile y en 1885... 1886, es Cáceres, ¿no es cierto? Andrés Adelino Cáceres, el que impone, solidifica eh, y promueve, ¿no es cierto?, la penetración del Imperio Inglés en el Perú. ¿A través de qué? Del contrato Grace. Todos los ferrocarriles, toda la riqueza que el Perú había logrado explotar en los últimos 50 años fue entregada por Cáceres a los ingleses, ¿no? Y se instaura acá, pues, este, en el Perú, ¿no es cierto?, una suerte de, de un régimen, esto es importante, de un régimen este oligárquico donde los capitalistas, ¿no es cierto?, nacionales y los terratenientes y la oligarquía, digamos, que, que, que tenía la propiedad de los fondos en la sierra en, en relaciones semi feudales, es la que logra, ¿no es cierto?, establecer ese modelo oligárquico, ¿no es cierto?, que eh, dura más o menos hasta 1968. Cuando Velasco Alvarado, el 3 de octubre de 1968, da el golpe de Estado para hacer lo que ellos llamaban la revolución militar. Pero este periodo es fundamental. Este periodo de 1885 al periodo de 1968 no es, como dice Basadre, la instauración de la república aristocrática. No, es una república oligárquica, ¿no es cierto? Donde son los terratenientes feudales en la sierra, los varones, ¿no es cierto? Hacendados este, en la costa. Con los intereses ingleses y norteamericanos, los que logran consolidar un régimen semifeudal de capitalismo dependiente en el Perú, que logra, ¿no es cierto?, durante estos cerca de 100 años, imponer, ¿no es cierto?, un modelo extractivista, que es el modelo que tenemos actualmente. Un modelo extractivista de materias primas, sobre todo de, de hierro, de, de, de, de oro, de cobre. Este es el modelo que en el año 68 es recusado por los militares. ¿no? Los militares con Velasco Alvarado comienzan expropiando, ¿no es cierto? Este eh, La riqueza petrolera en la costa norte, en Piura, y con la IPC que no pagaba impuestos desde 1900 en que usurpó, se, se apoderó de esos este, yacimientos petrolíferos. Y sobre todo, ¿no? Velasco lo que hace es fomentar el capitalismo. ¿Ya? Velasco... Ligida la semifeudalidad en el Perú, hace una reforma agraria y instaura lo que se llama un capitalismo de Estado. O sea, alguna gente torpemente señala que el régimen de, de los militares del año 68 al 75, la primera fase, fue un régimen comunista, un régimen socialista, es, es, es demostrando una, una falta, ¿no es cierto? Este de conocimiento. Velasco no instauró ningún socialismo, ni un capitalismo, en, en, en, en, ningún comunismo en el Perú. Lo que él hizo, conforme está aprobado eso con documentos de la CIA, era destapar una olla hirviente, ¿no es cierto?, que había, estaba por explotar y cuyos primeros eh, síntomas aparecieron en la guerrilla de Hugo Blanco en el año 60-62 en, en, en la convención. No que se manifestaron en la guerrilla del año 65, con eh, de la puente, Luis de la Puente Uceda y la guerrilla del MIR. Entonces, ¿quiénes eran los llamados a ese enfrentamiento armado? Eran los militares. Y los militares se dieron cuenta que pu pudieron haber develado esa guerrilla del 65, pero si es que no se modificaban las condiciones estructurales de dominación que existían en esa época, esas condiciones estructurales, ¿no es cierto?, estaban fundamentalmente en la, lo que se llama la convivencia, ¿no es cierto?, del APRA, la Unión Moderista, Acción Popular y lo que era el PPC, que era lo que sostenían ese régimen de dominación eh, semifeudal, semicolonial, del capitalismo dependiente. Entonces, la tarea de Velasco fue liquidar la feudalidad, ¿no es cierto? Y mercantilizar... Mercantilizar y monetizar todo el campo, o sea, homogenizar las relaciones sociales y económicas en el Perú. ¿Cuáles son esas relaciones económicas? Todo tiene que ser monetizado a través de un mercado. Eso no existía antes de Velasco, en, en, en casi toda la sierra, porque eran relaciones de servidumbre. No se le pagaba con moneda, no se le pagaba un salario, un sueldo al campesino. Era un, un sirviente del hacendado, de la ¿no? y a, a cambio de su trabajo se le, se le entregaba... Se le arrendaba una, una chacra, un pedazo de tierra con el cual podía vivir. Entonces, eso no le convenía a los capitalistas costeños en el Perú, ni en toda América Latina. ¿no? Entonces, lo que hace Velasco, y eso lo hizo este el año de 1936 Lázaro Cárdenas en, en México. O sea, eso no es una novedad, sino si no, nosotros hemos este, llegado un poco tarde. Eso es lo que no se ha hecho en Argentina, ¿no es cierto? A pesar de que el, que el peronismo tomó el poder el año 45, durante los 10 años o 12 años del gobierno que tuvo no pudo hacer la reforma agraria, que sí la hizo Velasco. Por eso tiene unos problemas de Argentina que tiene hasta ahora, porque tiene todavía los, los grandes latifundios, las grandes haciendas, en poder de una minoría, ¿no es cierto?, que son las que no han podido transferir riqueza, digamos, a la mayoría de argentinos. Y eso se lo explicaría en otra oportunidad. Lo importante, para ubicarnos ya castillo, ¿no?, es que esta, este periodo, ¿no es cierto?, de, de, de, de, la, reforma, de la, la reforma militar del 68 a 75%, Significó una serie de cambios estructurales, cambios en la distribución de la, del ingreso, de la propiedad, de la reforma agraria, se, se, estatizó, se estatizó algunas este, empresas, ¿no es cierto? Pero eso no significó la implantación de un gobierno socialista, de un modelo socialista de economía, no, no, no, no. Sí. Fue un régimen de capitalismo de Estado donde el Estado tenía una presencia importante en la economía, más o menos el Estado tenía el control del 58% de la economía. Y tan cierto es, es esto, lo que le digo, con una, con una evidencia empírica, ¿ya? Una evidencia, evidencia empírica que significa la transferencia, ¿no es cierto? La conversión de los, eh, del Grupo Romero, del de Dionisio Romero, de grandes hacendados en Piura, ¿no es cierto? Se transforman ellos de grandes este, burgueses agrarios, digamos, en burgueses financieros o, o, o capitalistas financieros. ¿Por qué? Porque ellos acceden a la propiedad del banco de crédito y, y crean el, el grupo que dedicó. O sea, de ser hacendados en Piura, por el proceso de transferencia que se hace, digamos, en la reforma agraria, ellos capitalizan sus activos y logran logran tomar el control del banco de crédito, ¿no? Este, y de esta manera ellos pasan a ser hoy, ¿no? Ellos pasan a ser cabeza, ¿no es cierto?, de un grupo importante, ¿no?, que tiene intereses económicos, acá en el Perú, y que forma parte de ese grupo, ¿no es cierto?, que controla, en el Perú, que controla ¿no? la economía, el poder político y todo lo que está pasando en estos momentos. Entonces los militares dejarán, dejan el poder en el año 80, se restaura la democracia, y en el año 90, que esto es importante ya, estamos entrando acá al, al, al, al, al régimen de Castillo, en, en el año 90, este modelo de capitalismo de Estado es desmantelado, ¿ya?, ese, ese modelo, ¿no es cierto?, desmantelado y se implanta un liberalismo, un neoliberalismo, un capitalismo neoliberal, neocolonial. Eso es lo importante. Este modelo, el primer modelo de tipo oligárquico, ¿cierto? el modelo 1, este es el modelo 2 del capitalismo de Estado, este es el modelo 3, el que estamos viviendo en estos momentos. Eso restaura Fujimori a sangre y fuego con un golpe de Estado el 5 de abril. Y para poder darle darle a ese modelo, ¿no es cierto?, es un modelo neocolonial extractivista. Depredador. Ese modelo, para darle perennidad en el tiempo, dan el golpe de Estado el 5 de abril y cambian la Constitución. Porque este modelo no lo podían imponer con la Constitución del año 79. ¿Ya? La Constitución del año 79 es una Constitución, señores, escúchenme bien, que los chilenos están copiando la Constitución del 79 en, en muchos artículos. Si, los chilenos recién en el año 2022 se dan cuenta, ¿no es cierto? Que en América del Sur hay una Constitución del año 79 que no fue aplicada, ¿no es cierto? Que fue que fue no, no fue derogada, sino se, se dejó de lado la Constitución por un golpe de estado pero que esa constitución conserva y consagra derechos sociales fundamentales y un modelo de economía pluralista. Porque al modelo de capitalismo de Estado, la constitución del año 79 instauró un modelo económico plural. O sea, no únicamente economía de mercado salvaje, como dice el modelo fujimorista. Tampoco un modelo de capitalismo de Estado puro, o sea, no estatismo sino un modelo de economía rural, donde conviven la economía de mercado, la economía estatal, la economía pública, y la economía comunitaria. O sea, la economía llamada social, la economía de las cooperativas, la economía de las comunidades, ¿ya? la economía de todas aquellas este, entidades colectivas que no necesariamente buscan el lucro. Entonces, esa es una, una constitución avanzada para su época, una constitución que sintetizaba todo el avance Tecnológico, social, cultural de Europa y de Occidente. Es una buena constitución y que los chilenos se han dado cuenta, ¿no es cierto? Que pueden copiar de ahí muchos este, muchos artículos, muchos derechos este, económicos, sociales fundamentales. Entonces, ese modelo neoliberal, extractivista, neocolonial, depredador, fue instaurado por Fujimori a través de lo que se llaman los enclaves. O sea, los enclaves son los que dominan nuestra economía. ¿No? ¿Qué cosa es una economía de enclave? Es una economía que no, no no provoca, no promueve un desarrollo articulado del país. Es un modelo que solamente lo que le interesa es ubicarse en un punto de, del país y extraer la mayor riqueza que puedan y sacarla hacia otros países, o sea, a su casa matriz. El Perú, por ejemplo, ¿cuáles son los enclaves en, en, en el Perú? Vean ustedes el Perú. En el Perú, ¿cuáles son los enclaves? Los enclaves mineros, acá, las bambas. Acá, las aguerras. Toquetala, cuajones. Acá en Cajamarca, Yanacocha, lo que queda, y lo, este Son enclaves que producen... La producción no se queda en el Perú. La producción sale a Europa, a Estados Unidos o a China. Entonces, estas economías en clave solamente lo que hacen es instalarse en un territorio y luego de eso, miren, luego, luego de eso, extraen toda la riqueza que... se de Pasco, no el otro enclave, ¿no? que, que está depredado en Cerro, Cerro de Pasco. Y todo lo que ustedes conocen. Enclaves en la sierra, enclaves mineros y enclaves acá en la zona de la costa no sobre todo en Ica, en Ica ¿no? donde están los, los complejos agroindustriales y enclaves en la, en, la, en, la, en, la, en la pesca en el mar ¿no? en, la, en la pesca de exportación en la pesca de arrastre ¿no? sobre todo de anchoveta esta economía enclave clave no es la que existe en Estados Unidos no existe en Europa ustedes no van a encontrar economía enclave clave en, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia en Australia, no, no, no Ahí Ustedes no van a ver una empresa peruana, una empresa este, extranjera, que se da, por ejemplo, como en el caso de, de Perú, como Rexor, que se instala en, en la Pampira, ¿no es cierto?, y produce un desastre ecológico. ¿Ya? Es imposible que lo puedan hacer. Entonces, ¿por, ¿por qué? Porque los controles en esos países son muy, este, muy precisos para evitar ese tipo de desastres ecológicos. Y, y las economías, las empresas producen para adentro, ¿no? Son, son empresas que tratan de articular el desarrollo económico de todo el país. Entonces, el ser economía en clave es un desastre para el Perú. Porque, por ejemplo, ustedes ven acá en Huancaverica, ¿no? El problema que hay ahorita en, en las bambas. Huancaverica que produce más o menos unos dos mil millones de dólares al año que cobre. Esta zona debería ser una, una zona con alto desarrollo económico agrario. Deberían haberse desarrollado grandes empresas este, agroindustriales en esa zona. Colegios, grandes universidades, complejos habitacionales. No para solamente para los pobladores de, un, de una comunidad campesina, sino para toda la región, para todas las provincias. ¿Por qué? Porque esta riqueza tiene al menos que irradiar para todos los pobladores de, ese, de esa región. Eso es lo que no sucede. Entonces, la economía de... de en clave la economía en clave es una economía destructiva no solamente del medio ambiente como lo que ha pasado en la panquilla sino que te extrae el dinero, te extrae la riqueza y a cambio de un canon miserable, a cambio de una regalía miserable ¿no? a cambio de impuestos mínimos se llevan se lleva, ¿no? fuera del Perú y eso pues capitaliza, enriquece a las empresas transnacionales pues. ahora nosotros no pues, estamos en contra de que Haya inversión extranjera, debe haber, pero esa inversión extranjera debe estar acotada, como en China, ¿no? Debe estar al servicio de la economía del país. O sea, los gobiernos regulan, controlan la inversión para que favorezca el desarrollo de todas las regiones. siempre en Puno, ahora en litio, ¿no? En Puno. En clave, ¿no? Litio. Van a sacar el litio y van a dejar destrozada, este, depredada la toda zona. En la Amazonía usted también es una delirios el oro. Economía en clave. Y todo este modelo económico es el modelo que se ha este, estructurado gracias no es cierto al modelo neoliberal impuesto por Fujimori. Por eso que ese modelo económico es para el Perú, ¿no es cierto? Es no solamente perjudicial, nos condena a ser un país inviable, ¿no es cierto?, económicamente. Eso es lo que mucha gente no entiende. Dicen que Fujimori, ¿no es cierto?, hizo crecer al Perú... Este, hubo, hubo construcción de colegios el Perú se desarrolló eso no es cierto lo que hubo fue un crecimiento económico bajo la pobreza de, de, de, de manera monetaria pero el Perú no se desarrolló hubo crecimiento pero no hubo desarrollo económico por eso que tenemos 20 millones de pobres aquí en el Perú ¿ya? Tenemos salario mínimo de vergüenza, ¿no es cierto? Y yo emplazo a Castillo, le he emplazado y emplazo para que pueda, ¿no es cierto?, elevar el salario mínimo porque se ha perdido capacidad adquisitiva en cerca de un 15%. O sea, los 930 soles no reflejan, ¿no es cierto?, el, el salario mínimo que debe ganar una, un trabajador en el Perú, que debe ser un mínimo de 1.200 a 1.500 soles. Entonces, Fíjense, entienden bien porque el argumento de los fujimoristas, el argumento de los liberales, el argumento de los neoliberales, de los libertarios, o sea, de todo el sector, ¿no es cierto?, que tiene el control del poder y de la economía en el Perú, es que con ese modelo el Perú creció. ¿Ya? No confundan, una cosa es crecimiento económico y otra cosa es desarrollo económico. Crecimiento solamente es el crecimiento cuantitativo del Producto Bruto Interno. ¿Ya? desarrollo económico además de haber un crecimiento en la producción de bienes, servicios, significa una distribución de la riqueza de una manera más igualitaria y equitativa esa es la gran diferencia y con este modelo estamos, se empezó a aplicar en 1920 no, en 1990 estamos en 2022 estamos 2020, con Castillo 2022 con este modelo se saqueó 380 mil millones de dólares fíjese 380 mil millones de dólares fue lo que el Perú exportó como sobreganancias. con la extracción del oro, de gas, del hierro, economía de enclave, ¿no es cierto? El gas de camisea, ¿no es cierto? Que del Cusco se saca a través de un gasoducto a la zona de Píscola, de Melchorita. Y de acá de Melchorita se va a México, de México se revende esto en Europa, Asia, etc. Economía de enclave. Entonces, este modelo, este modelo del año 90, ¿no es cierto? Que es el modelo que diga del año 90, que existe hasta ahora, ¿no es cierto? Este modelo no ha cambiado, este modelo económico, este modelo económico está intacto. No confundan el modelo político con el modelo económico. ¿Qué cosa es un modelo económico? Es la forma como una sociedad ¿no? produce, comercializa distribuye no es cierto los bienes y servicios en un tiempo determinado a través del uso del de trabajo los recursos naturales el capital y la tecnología a través de qué a través de incentivos que se dan no es cierto tanto a los empresarios como a los trabajadores ya ese es un modelo económico y el modelo económico se sustenta en un modelo de acumulación de capital si el modelo de, de, de, de, de acumulación de capital, modelo de acumulación de capital, solamente tiene tres posibilidades: acumula solamente los privados, los grandes capitalistas, ¿no? como en Estados Unidos, como en Europa, un modelo de acumulación, modelo de acumulación estatal colectivista, acumula solamente el Estado, ese caso de China, ya. Y el Estado puede redistribuir ahí esos este esos dineros mediante contratos con empresas extranjeras, pero el que tiene el control del manejo del capital es el Estado chino. Y el otro modelo es el modelo de acumulación social, plural, donde, ¿no es cierto?, en los privados, con el Estado, con los entes sociales, pueden generar producción, pueden generar empresa. ¿no? Entonces, el modelo que tenemos de acumulación en el Perú. Es un modelo priva, pri, privatista, ¿no es cierto?, pro mercado o de mercado, que destruye, ¿no es cierto?, la posibilidad de que el Estado pueda acumular y, por lo tanto, hacer empresa, obra pública en beneficio de la mayoría de peruanos. ¿Ya? Esto es fundamental, fíjense. Entonces, en el Perú, el modelo económico no ha variado. Lo que ha variado es la forma política, ¿ya?, con Castillo. ¿Qué es lo que ha pasado? Del año 90, ¿no es cierto?, hasta el año 2000 hemos vivido una dictadura, los 10 años del gobierno de Fujimori. De 2000 al 2000 se sucedieron los gobiernos de Toledo, Alan, Humala, PPK. Estos son expresión de la clase política oligárquica. ya Que no es el pueblo. ya Todos ellos no son expresión del pueblo, sino de sectores minoritarios, ¿cuáles son esos sectores minoritarios? Fundamentalmente, ¿no es cierto? Son las grandes corporaciones, la gran corporación transnacional. ¿No? Financiera, ¿no? Petrolera, gasífera, minera que tiene que tiene este su, su país de origen Estados Unidos, Reino Unido, eh, Europa, Australia y China. Este gran capital transnacional, señores, tiene por debajo supo, a, a, a capitalistas nacionales que están a su servicio, como son el grupo Romero, el grupo Hochi y todos los grupos que ustedes conocen. Entonces, ellos se asocian, tienen su sindicato patronal que se llama La Confiet. Y La Confiet Agrupa, ¿no es cierto?, a los diferentes sindicatos patronales, a la sociedad de industrias, ¿no?, a la sociedad de minería, ¿no?, a la sociedad de radio y televisión, y así por el estilo. Entonces, es esta, es esta forma de articulación de la dominación política que se expresa a través de estos gobiernos de Toledo, ¿no?, de Alan, de Humala, de PPK. Este grupo de poder político, ¿no es cierto?, este grupo de poder político, económico, ¿no es cierto? tuvo esto se llama, tuvo una suerte de, de, de revés, ¿no es cierto? el año 2021 con la elección de Castillo porque todos ellos habían elegido habían decidido la elección a través de sus medios de prensa, de poder mediático que es el grupo del comercio, sobre todo la TV las radios y los diarios ellos y las encuestadoras ellos habían apostado por Toledo, apostaron por Alan, apostaron por Humala, apostaron por BPK. En esta elección del año 2021, ellos apostaron, ellos apostaron por Keiko Fujimori. ¿Ya? Así como lo hicieron acá con BPK, apostaron por Keiko. Pero resultó que Keiko no se fue elegida presidenta. Pero ellos sí pudieron controlar, no tuvieron la presidencia pero sí lograron controlar el Congreso. O sea, ellos tienen el control del Congreso de la República, o sea, de la mayoría del Congreso de la República. Entonces, ¿qué pasó? Pues es una disrupción política. ¿ya? Una, eso se llama disrupción política, o sea, una situación no esperada, ¿no es cierto?, por el grupo de poder en el, acá en, en nuestro país. ¿Por qué? Porque sale elegido Castillo, ¿no es cierto? Castillo no representa directamente a estos grupos de poder económico y político. Castillo representaba, ¿no es cierto? En cierta medida, a un sector de lo que se llama pueblo. No a todo el pueblo. A un sector del pueblo. ¿Por qué a no todo el pueblo? Estos grupos de poder que están acá, que les he señalado, no son el pueblo. Este es el, esto, esto, esto, esto se llama el no pueblo. Ya, para que ustedes esto no es el pueblo. No pueblo. Ellos no son el pueblo. El pueblo está acá. ¿Quiénes, quiénes, son, quiénes son el pueblo? ¿A quiénes se le llama pueblo? ¿A quiénes se les puede decir que son parte del pueblo? ¿Son, son, son parte del pueblo, ¿no es cierto? Lo que se llama el sector laboral, no las clases medias, La clase campesina, los informales, los pobladores, ¿no es cierto?, de los pueblos jóvenes, ¿ya?, los desempleados. Esto es el pueblo. Ambulantes, acá también estar los ambulantes. Ambulantes. Entonces es el pueblo. El concepto de pueblo, escuchen señores, es distinto al concepto de población. No, no confundan, ¿ya? El concepto de pueblo, este, y se usa el término de, de, de, de depende de la teoría sociológica que ustedes quieran este, aplicar. En la teoría sociológica funcionalista se habla de estratos, estratos sociales. Y se clasifica, hay varias formas de clasificar, por niveles etarios, por niveles socioeconómicos. ya En, en, en otra teoría sociológica, en la, teor en la teoría conflictiva, esto sería el pueblo, que sería más o menos el 99% de la población de un país. ¿Ya? El pueblo es el que trabaja, el que gana un sueldo, el que no es propietario de, de, de fábricas, de corporaciones, el, el trabajador estatal, el, el, el, el empleado público, el empleado este, privado. Por eso hablando acá de, si ustedes tienen acá un clase laboral, ¿no es cierto?, los, los empleados privados y los obreros, Clase media, pobladores clase de medias, este, la burocracia, acá falta acá la burocracia. No la gran burocracia, sino la burocracia, o sea, todos los empleos públicos. Dos millones, este, más o menos, de, de empleos públicos. Entonces, Castillo representaba a un sector de este pueblo. ¿Por qué digo un sector? Porque él solamente sacó el equivalente, más o menos, al 16%, en, en términos gruesos, de la pobla, población electoral. Y Keiko Fujimori, Keiko sacó el 10%. Castillo, ese es el resultado real. Y hay una diferencia, ¿no es cierto? Hay un 80 y... o 74. Sería 74, ¿no? Un 74% que está acá, que en la segunda vuelta, de una manera este, mayoritaria, sin haber votado por Castillo en la primera, en la primera, en la primera vuelta no haber votado, porque, porque Castillo solamente o sea, tiene una distorsión de la lectura, ¿no es cierto? ¿Y quién lo apoyó? Más o menos fueron dos millones y medio de votos, me parece. ¿no? De una población electoral más o menos de cerca de 23 millones de electores. Entonces, en una segunda vuelta, esta población, la votación fue, ¿no es cierto?, 50.1 a favor de Castillo y 49.9 a favor de Teco Fujimori. Por eso que Castillo no representa a todo el pueblo. Él representa a una parte del pueblo, a un sector del pueblo. Ahora, ¿qué sector del pueblo? Ese es el problema, ¿no es cierto? Porque se supone, ¿no es cierto?, que, que Castillo representa a los sectores de, de, de las clases laborales. La clase laboral, la clase obrera, de la clase campesina del sur. Que representa a los ambulantes, a los pobladores. ¿Dónde tiene que ir con su fortaleza? Su fortaleza en las clases medias. Ya en la clase más preparada, en la clase más este, informada, ¿no es cierto?, supuestamente, que no ve bien, pues, a un, a un profesor de, de, de tercer nivel que asuma a la primera magistratura de la nación, por muchas razones. Entonces, el problema es el siguiente, estamos aquí ahora, ya, bueno, Castillo, por 40 votos se hizo presidente, estamos todos estamos en un problema acá, ¿no? El problema, la pregunta es, ¿no es cierto?, 2022, 2026, es viable ese, ese gobierno. Castillo va, a, Castillo va a este a hacer la gran reforma, ¿no es cierto? Las grandes reformas que se, que, se, que se anunciaron. Castillo va a, a lograr hacer el gran cambio social en el Perú, las grandes transformaciones que, que anunció, digamos, en su en su campaña electoral. Pregunta, Castillo, en los cuatro años y medio que le queda, ¿va a poder hacer la gran transformación que, se, que, que ofrecieron Humala, que han ofrecido una serie de, de políticos? Yo les he hablado desde hace, hace meses atrás, ¿no? Que para mí el gobierno de Castillo, digamos, está liquidado políticamente. ¿Ya? Y por eso para mí el problema en estos momentos no es este si Castillo se queda, Castillo se va, Castillo hay que apoyar a Castillo... Hay que apoyar a la, a, la, a la ultraderecha que lo quiere vacar, que lo quiere este, sacar del, del, del, del gobierno. Porque Castillo, en las entrevistas que ustedes han visto, sobre todo en la entrevista de, de Rincón, de este periodista mexicano, y les explico ahora, ¿ya? Permítanme, por favor, este, tomar asiento ahora, sí. Porque estoy un poco. Le, les pido, por favor, que no eh, que bloqueen, que eliminen a los troles. No pierdan el tiempo contestándoles por higiene mental, no, no pierda su tiempo porque a estos este a estos asalariados nosotros no le vamos a cambiar la forma de, de pensar señores eso quiero que, que, que, que tengan ustedes claridad en esto jamás discutan, debatan con un troll con un idiota, con un fanático No perder tiempo entonces vamos a hacer el resumen de la el resumen de lo que ha sucedido esta semana, no ya con esta con esta este con esta introducción al, a la temática que les estoy señalando, es que, es que, es que estos fuquitroles no quieren que, que, que ustedes sepan la verdad, no quieren que ustedes tomen conciencia, quieren que sean personas alineadas, este, que sigan ustedes este, con la falsa narrativa, con el falso discurso, que se les ha vendido, no ser dos. Claro, el pueblo también, dice Armando Aguirre, el pueblo también son las pymes, las mipes. Claro que sí, estoy de acuerdo, este, sino, eh, sino que yo lo, yo lo he colocado acá, ¿no es cierto? En lo que se llama informalidad, ¿no? Pero claro, en los ambulantes, a, a, acá está la. A, acá agrego las la mipes. Claro que sí. Tiene razón, este. Por eso le digo, lo, lo, no, para, no, para que no, no, no esté. Lo que quieren es que yo. No hable, a mí me quieren callar por una u otra manera, nos están boicoteando, pero nosotros tenemos que seguir para, ya les explicaba, la tarea en estos momentos es de aclarar las cosas, de, de tener conciencia de lo que vamos a hacer acá dentro de poco, a la tarea política, ¿no es cierto? Por eso que nos quieren, quieren evitar que ustedes este, puedan entender la situación en la que nos encontramos este, en, el, en el Perú. No discutamos. Y eh, les el problema de las microempresas, este, de, de las pymes, de los pequeños, medianos y microempresarios. ¿No es cierto? Este, lo, lo que yo llamo es la economía de la supervivencia. No es una economía de, de crecimiento de las pymes porque eh, el Estado no les permite. Y tampoco a la empresa privada. ¿no? Es otra... este, ¿Tienen que ver con la informalidad? Claro que sí, tienen que ver con la informalidad. Porque ellos deberían tener una, una situación de, de, de, de... Hay pymes formales y hay pymes informales, pues no para, para, para, o MIPES informales. Eso lo veríamos en otra oportunidad. Ya. Yo, fíjense, primeramente quiero que tengan precisión. Lo que les he señalado para mí es fundamental. Si entienden ustedes, esto van a entender al Perú. Si no, no lo van a entender ustedes. ¿sá? Esa es una situación para mí clara. Arrancamos con los españoles en 1531. Tenemos una economía extractivista de enclaves, que el enclave nace con los españoles, oro y plata. Por eso es que este, los españoles este, buscaron fundar Lima, porque necesitaban un puerto, ¿no es cierto? Un puerto. Lima era, era una, una zona estratégica para los españoles, ¿no? Porque ellos inicialmente quisieron fundar la capital en, en Jauja, ¿no es cierto? En Jauja fue una, una iniciativa. Luego lo quisieron fundar en Chincha, pero Chincha era un solo un valle. Y luego siguieron explorando el, el litoral y encontraron, ¿no es cierto?, el, en la zona de Lima, una zona pro, apropiada, ¿no es cierto?, que tenía, que tenía, ¿qué cosa?, tenía tres valles, el Valle del Urín, el Valle del Rímac y el Valle del Chigón, y tenía un puerto de salida, un puerto de salida que era el Callao, ¿ya?, por eso que eligieron a, a Lima como el centro, como la capital, y, y, y esto fue consolidado, ¿no es cierto?, este, no solamente por los españoles, fue consolidado durante la República, ¿no es cierto?, el extractivismo del modelo, cuando se hace el Ferrocarril Central, el Ferrocarril Central de, de Lima, este, hasta pasando la, el, el, el punto más alto, pasando, digamos, este, llegando a la Oroya, ¿no es cierto? ¿Para qué hacen ese, ese ferrocarril central? No lo hacen para hacer el tránsito de pasajeros, ¿no es cierto? Eso no les interesa, hicieron si no, el ferrocarril central para qué, para sacar eh, los minerales, este, el oro, la plata y el hierro que había en la mina de Cerro de Pasco en todo el centro del Perú. ¿No? Sacarlo a través de un tren por ese ferrocarril, el callado y sacarlo hacia el exterior. Entonces, con el ferrocarril se consolidó ese modelo este extractivista, ¿no es cierto?, de, de saqueo. Ya. Entonces, pregunta. En otra sesión le voy a explicar cuál es la diferencia entre, entre una economía este, capitalista salvaje, y lo que es el mercantilismo, ¿no es cierto?, lo que es una economía eh, socialista, lo que es una economía capitalista, lo que es una economía de planificación central, ¿ya? este, Para no... no le hagan caso a los troles. Bueno, en, en, entro al, al, al problema. Entonces le está explicando, ¿no? Esa dominación política, el modelo económico sigue intacto, no es cierto, con Castillo. Lo que ha pasado es que ellos no lograron colocar a, a Keiko Fujimori, digamos, como presidenta, porque si hubiesen... Este colocado aquí con en estos momentos, el país estaría siendo saqueado pues, por todas las grandes empresas, ¿no cierto?, las grandes corporaciones. Lo, lo único favorable de Castillo es que el, el saqueo, digamos, se ha ralentizado, ¿no es cierto?, porque las grandes corporaciones no pueden hacer, ¿no es cierto?, no pueden hacer lo que hacían este, en la época de PPK. ¿Por qué? Porque Castillo sabe perfectamente bien que si entrega concesiones, como el gas de camisea o, o entrega lotes petroleros a empresas privadas o entrega litio de en forma abierta, no solamente lo van a, lo van a, lo van a repudiar en su, en su tierra, en Chota, sino también los peruanos en su totalidad, por ser no solamente un traidor, sino un mentiroso. Ya. Entonces, ¿qué ha pasado? El modelo económico está intacto, no se ha cambiado. La prueba es que tenemos un grado de inversión. Eh, la, la banca internacional, el Fondo Monetario el Banco Mundial, nos prestan plata. Este, nos están dando, nos han dado 10 mil millones de dólares, señores. 10 mil millones de dólares a nosotros nos han dado en, estos, este, en este año que ha pasado. ¿Para qué? Para financiar los, los, los subsidios, pues nosotros los bonos. Un país que fuera un país comunista, socialista, usted cree que le hayan entregado un solo dólar, nos tratarían como a Cuba, como, como a Venezuela. Nos tratarían todas las los, todos los, este, la fuentes de financiación. Pero como estamos dentro del modelo, el modelo no ha sido tocado, y más aún teniéndolo a Julio Melarde, ¿no es cierto? Como, como presidente de la, Unión de la Reserva, el modelo está asegurado, está garantizado más o menos hasta el año 2026. O sea, el Perú no va a cambiar en nada, señores, hasta el 2026, si es que Castillo llega. Él no puede hacer nada, está amarrado de brazos. Lo que se está discutiendo ahora, ¿no es cierto? Lo que se está discutiendo en estos momentos, este... ¿Conviene al Perú que Castillo termine su gobierno los cinco años o cuatro años y medio que les quedan? ¿O conviene, digamos, de que sea vacado? por los grupos de ultraderecha, por todos los grupos que, que están siendo apoyados por las grandes corporaciones, porque ellos quieren tener el control más directo del gobierno. No es que Castillo esté afectando sus intereses de manera directa o desproporcional, Castillo a este momento no los ha tocado, Castillo está conviviendo con ellos. Pero ¿qué les conviene a las, a las grandes corporaciones? Ellos quieren ganar más dinero, señores. El dinero llama al dinero. Entonces, para ellos, este, tener a Keiko Fujimori o tener a Aliaga ahí, o a Hernando de Soto como presidente, para ellos sería mucho mejor, porque ganarían mucho más dinero. Eh, eh, eh, eh, pero en este momento es, es, estaría saqueado, estaríamos endeudados con, con nueva deuda externa, con nuevas concesiones, este, gasíferas, petrolíferas, de minerales, ¿no? El Perú estaría saqueado en este momento. Entonces, pregunta, ¿no es cierto? Hay un problema político, hay un problema ético, ¿no es cierto?, que <ríe> le, ustedes tienen que, que sopesar. Yo tengo una tengo una, una, posición sobre eso, ¿no? Pero ustedes también tienen que esto evaluarlo, tienen que repensarlo, ¿no es cierto? ¿Conviene que Castillo siga en el gobierno? ¿No? Yo pienso que el Perú es ingobernable en estos momentos. Entonces, este... Si sí, el Perú es ingobernable, los grupos de poder están introduciendo la anarquía política, están usando todos los medios que tienen a su al alcance para poder este, tumbarse a Castillo. Por la corrupción que Castillo ha introducido, por los errores que Castillo ha cometido, por su ignorancia, ¿no es cierto? Por su falta de capacidad de, de gobierno, ¿no? Por, su, por sus miedos, por su falta de decisión, ¿no? Por ser un improvisado. Él mismo ha creado estos problemas, ¿no? El problema en el fondo, en esta parte, el problema político es el problema es de Castillo, no de los ministros. No de Cerrón, no de los otros actores políticos, es Castillo. Entonces, pero el problema es que hacemos con Castillo, ¿no? Ese es el gran problema, entonces, miren, yo creo que ustedes vengan y les he detallado al pueblo, ¿no es cierto? El pueblo se expresa a través de diferentes organizaciones políticas, de partidos políticos. Actualmente este eh, Castillo está gobernando ¿no? con eh, juntos por el Perú, con Nuevo Perú, con Verónica Mendoza, con el Frente Amplio, con Curarana, y con el ministro erótico, que es uno de sus asesores médicos científicos, sus paisanos, los chotanos, sus amigos, un grupo de, de galapanes, de improvisados, de gente incapaz, de gente inecta, no es cierto, pero que está pues, medirando al poder, o sea, de cortesanos. En manos de esos sujetos está el gobierno del Perú, la suerte de 33 millones de peruanos. Ellos no van a cambiar el Perú, señores. Ellos no van a hacer ninguna transformación. Esa gente no tiene principios elementales de gobierno, de cómo administrar la cosa pública. O sea, ellos son tomados por asalto el Estado. Son gente desempleada, gente que... Primera vez en su vida que está ganando 25 mil, treinta mil soles. La, la gente de Juntos Perú ha tomado por asalto el Estado... La gente de, de, de Arana, del de Frente Amplio a por Resulto del Estado, est están como asesores, están como viceministros, ministros, etc. Han colocado sus cuadros políticos. Por eso que ellos defienden la muerte a Castillo. Son más o menos, de se calcula más de 800 este, cuadros políticos que han sido introducidos al, al gobierno. y Ellos evidentemente pues van a, van a querer que Castillo, Castillo continúe, no porque ellos van a seguir cobrando su, su sueldo, que en su vida pues, han, han cobrado. Pero eso le conviene a los peruanos, a los que peruanos. Y por otro lado, ustedes tienen la, la, la amenaza ¿no? permanente ¿no? De, la, de la ultraderecha, de la derecha y de todos sus medios de comunicación para marcar a Castillo. Por eso que ustedes no se, no se extrañen, no sé por qué mucha gente se ha... Se, se ha, se ha dentro de... 10 minutos entro en las preguntas para poder este, aclarar en las cosas. Les pido que guarden sus preguntas todavía para poder este, entrar a la a una suerte de esclarecimiento ¿ya? y retroalimentación. Fíjese, eh, no, yo no me pregunto ya que no, al, al tema de la CNN, ¿por qué les extrañan a ustedes que, que este señor este Rincón, Fernando Rincón, que es un conocido este, periodista de, de derecho, un, un periodista digamos de que trabaja para los para los, los americanos, para el poder imperial? Haya, digamos, este, destrozado a Castillo. El, el problema no es de, de Rincón ni de la CNN, el problema es de Castillo y, sobre todo, de sus asesores que le consiguieron la entrevista. ¿ya? Jamás, mire, ningún asesor que tenga sentido común le va a dar pues, carne a los lobos. El, el señor, este, el señor Rincón no es pues, de Nicolás Lucas, este, este, uno de los este, de, de que hay acá en el Perú. Casi por reportajes, que es vergüenza, es un periodista profesional. El señor Rincón no es, un, no es Hildebrand, señores. Ya que en, su, que, que, que en la DG es usted viruela, ¿no es cierto? Se ha convertido también en una suerte de obsecuente al poder, cuando ha debido, él, Hildebrand, lo ha debido destrozar en la entrevista que le concedió este, Castillo. Los que conocen a Rincón saben que, Castillo, que, que, que Rincón venía acá a destruir a, este, a, a Castillo. ¿Ya? Venía inclusive a provocar un golpe de Estado, a provocar una vacancia, a buscar una causal, eso es sentido común, todo periodista lo sabe. Y pruebas. Vean la entrevista que le hace a Fernando al a, a expresidente presidente Correa, Rafael Correa. Donde era con esa intención ¿no? de destruirlo a Correa y provocarlo. Lo acusa de una serie de cosas este, a Correa. Pero Correa pues, es un político trejo, es un político despierto, ¿no es cierto? Y Correa, ven, lean la entrevista, vean la entrevista, le voltea la tortilla, ¿no es cierto? Lo arrincona. Y lo dejen ridículo a rincón. ¿Por qué? Porque Correa es un hombre culto, ya es un economista. Es un, es, eh, Correa, pese a los detractores que tiene en su país y a nivel internacional, y todas las cosas que pueden decir de Correa que es un corrupto, no sé, pero es un hombre formado políticamente. Y es uno de los pocos este, presidentes que se ha enfrentado al poder mediático, no solamente en Ecuador, sino a nivel internacional. Y Correa lo destroza, digamos, a... Rincón. Entonces, si yo fuera asesor, pues estos este, estos este, mal llamados asesores, ¿no es cierto?, que, que, que tiene Castillo, que son gente pues totalmente incapaz que lo ha debido ya despedir, ¿ustedes creen que, que debió sugerirle, ¿no es cierto?, eh, que, que acepte la entrevista, no, bajo ningún punto de vista, porque Castillo no tiene la capacidad, no tiene la preparación. No tiene la cultura, ¿no? no tiene la argumentación, no tiene la lógica, no tiene este, experiencia, no tiene el recorrido. O sea, es un ser inerme, ¿no? Que lo coloca frente a un lobo. ¿Qué tal, amigos? Esta es la, la, la parte de, de, la, de las preguntas que me parece que... Sería la más importante, ¿no? Eh, por favor, este... Avísenme si me escuchan, por favor. Avísenme si me escuchan, por favor. ¿Me ¿Escuchan? Okay, muy bien. Ya, entonces le estaba hablando a ustedes, señores. El, el, el problema de, de Castillo, ¿no es cierto? El problema de Castillo era sencillamente que esa entrevista de la, de la CNN jamás la, la debió conceder, ¿no? Esa es regla elemental en cualquier asesor político. Y esto está entroncado, ¿no es cierto?, con lo que está pasando, ¿no? Con lo que está pasando en estos momentos, este, con el gabinete ministerial, la crisis que se que, que ustedes están viendo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado este, con el gabinete? Sencillamente que eh, el señor Castillo... En, en algún criollo, ¿no?, ha bypaseado a su ministro del interior, al señor Esteguillén, y le ha dado mucho más poder al, al jefe de la policía, al comandante general de, de, de la policía, al señor Gallardo, dejando de lado al ministro. O sea, es un ministro, como él lo, lo retrató este en una entrevista, es un ministro que, que, que es en realidad una mesa parte ¿no es cierto?, Castillo tiene responsabilidad en eso porque le ha quitado autoridad al ministro Nosteguillén. Y por eso que el ministro Guillén hace 15 días le pidió al presidente que pusiera orden. Porque en un gobierno no puede haber un desorden, no puede ni cualquier funcionario no puede hacer lo que le da la gana. Hay un cabeza, ¿no es cierto?, que es el presidente y sus secretarios, ¿no es cierto?, que son los ministros de Estado. Y debajo de ellos está el resto de, de la burocracia, ¿no? Entonces, este, ¿por qué pide este, el ministro del Interior la, eh, pide la remoción del jefe de la policía? Sencillamente porque este señor estaba desactivando una serie de unidades de la policía que impedían que continúen las investigaciones contra muchos funcionarios y políticos ligados al gobierno. Entonces, este, el presidente equivocadamente nos ha dado más poder al, al jefe de la policía y no ha querido ratificar la autoridad del ministro y ante esa situación el ministro ha presentado su carta de renuncia entonces eso, eso eso se llama desgobierno no es cierto eso se llama anarquía y es producto de la de la personalidad que tiene este Castillo lo ¿no? que hace pues in, indiable no es cierto el gobierno en nuestro en nuestro país y por eso yo ante esta situación que hay de anarquía no es cierto de desgobierno y que la derecha no va a dejar de lado no es cierto su objetivo de vacar en abril, posiblemente cuando tengan consolidados las causales y los votos, y donde Cerrón y Perú Libre van a tener que tomar una decisión, porque si Castillo se burla de Cerrón y de Perú Libre y no le da este los ministerios que han solicitado, evidentemente la, la actitud, ¿no es cierto?, la decisión racional de Cerrón, sería, ¿no?, yo lo haría, ¿no?, que segunda, pues solo Castillo, ¿no?, con su barco, con su barquilla, con su, con su ¿no es cierto? Que, que, que está en, en proceso de, de hundimiento. ¿Para qué Perú libre, para qué se a hacerse cargo de un pasivo en el cual él no tiene en este momento participación? Entonces, esto en abril, digamos, este, va a tener que solucionarse definitivamente. Pero yo, en ese interín, ¿no es cierto? En ese interín, el Castillo habla de pueblo, ¿no es cierto? Que se dé al pueblo, que el pueblo decide, que el, el pueblo procesa todo. Fíjense, cuando hay este tipo de crisis políticas entre dos poderes o dos grupos este, en, un, en un país, la única forma de solucionarlo es recurriendo a la fuente de poder. ¿Y cuál es la fuente de poder? En un país como el nuestro, la fuente de poder es evidentemente que es el pueblo. Y el pueblo se expresa a través de un referéndum. Entonces lo que hay que hacer acá, para no dar en su gusto a la derecha ni, ni favorecer a los grupos de, de ganapanes que están ahí detrás y cortesanos que están detrás de Castillo, es llamar a un referéndum revocatorio del mandato presidencial y congresal. ¿Ya? El, el único que tiene que decidir este conflicto, este impasse, esta bronca, esta pelea, no es este los grupos de poder, no son los canales de televisión, no son las radios, no son las grandes empresas. ¿Ya? El que tiene que decidir es el pueblo. ¿Y cómo se decide? A través de un referéndum revocatorio. Y es una este, modificación que tiene que introducirse a, a esta Constitución. Y que puede ser a, este, fácilmente insertada en la Constitución del año 79. ¿Qué cosa dice es esta reforma constitucional? Que ya lo, lo, lo, han, lo han este asimilado en México. Por si acaso les digo, hay un antecedente que es... este mire que El presidente y los congresistas... Por una sola vez, a mitad de periodo, son sometidos a un referéndum ratificatorio o revocatorio de su mandato. El presidente y la comunistas siguen con como, como esos cargos si es que el pueblo en un referéndum le dice sí, en un 50 más 1%. Si el pueblo le dice que no, entonces este, el presidente cese sus funciones, el Congreso cese sus funciones y se convoca a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias. Esa para mí es la salida civilizada, ¿ya? Es la salida civilizada frente a una crisis política que es la que tenemos en el Perú. Y de esta manera regresamos a la, a la fuente de legitimidad para solucionar este problema. Porque este problema no tiene otra forma de solución, solamente un golpe de Estado al que cierto sector de la ultraderecha está llamando. Pero es imposible en estas circunstancias. Entonces, para que no haya problema de legitimidad y que pueda ser observada por los in in in entes internacionales, se llama a un referéndum revocatorio y el pueblo decide si Castillo continúa luego de todo lo que ha pasado en estos seis meses o Castillo se va. Si el pueblo dice sí, entonces Castillo pues, seguirá ¿no? hasta el año 2026. Ya ya no habrá problema de vacancia, ya no habrá estos problemas de, de, de cuestiones de confianza, Castillo gobierna sin ningún problema. Si el pueblo dice que no, sencillamente se tendrá que convocar a nuevas elecciones. Esa es la única salida racional, señores, ¿no? que se puede implementar en nuestro país. Ya. Ahora, lógicamente, ese referéndum revocatorio es materia de un acuerdo político, como pasó en Chile. Los grupos de derecha, la ultraderecha que está en el Congreso, y los grupos que apoyan a Castillo van a tener que conversar y llegar a un acuerdo y sacar una, una ley que reforme, digamos, este, la Constitución e implementar el referéndum revocatorio. No hay otra forma. Porque si ellos van a querer seguir con la vacancia y con el problema de esto de la renuncia, el país es ingobernable, señores. ¿Ya? Y lo único, y lo único que, que se va a conseguir es prolongar una situación ¿no? de crisis que no nos conviene a nosotros. ¿Ya? Ahora, ya les he explicado lo de CNN, lo, lo, lo, lo, lo del COVID, es un problema que ya está en retirada, les he explicado, el asunto se ha normalizado, eso fue un gran negociado, es un gran negociado de los grandes laboratorios, hay, hay una denuncia por cerca de mil millones de soles que se han defraudado en estos dos últimos años a raíz del estado de emergencia, que la Contraloría debería informar. Entonces, pregunta, eh, si el gobierno, si, no, si la, la derecha no toma ese acuerdo político, vamos a seguir, digamos, en esta telenovela, el 2022, el 2023, el 2024, el 2025, el 2026. Eso no nos conviene a ninguno de los 33 millones de peruanos, señores. Y la salida tiene que ser ahora. ¿Ya? No hay otra posibilidad. Y la propia ultraderecha, escúchenla ¿no? bien, señores, la ultraderecha va a tener que llegar a este acuerdo político. Porque una sencilla razón, no tienen los 87 votos para poder vacarlo. ¿Ya? Entonces ellos también van a, van a hacer sus, sus sumas y restas, ¿no es cierto? Y ver qué posibilidades tienen de poder este vacarlo. Si no consiguen los 87 votos, entonces, este, ellos saben perfectamente bien que es imposible mover a Castillo, pese, pese a su incapacidad para gobernar, pese a los actos de corrupción que se están cometiendo. Ya, entonces, el asunto del referéndum revocatorio, para mí es una situación racional, la única salida. Respecto a lo de Rexol, ya, respecto a lo de Rexol y el desastre ecológico, ustedes están viendo ahí, ¿no es cierto?, la incapacidad, ¿no es cierto?, de Castillo para poder dirigir al Perú, para poder dirigir un gobierno. Hace rato, ¿no es cierto?, el gobierno ha debió tomar medidas contra esta empresa depredadora. Y una de esas medidas, señores, es muy fácil, ¿no?, embargar, embargar activos, embargar acciones, embargar la empresa, para asegurar y garantizar la indemnización futura que le corresponde al Perú. ¿Ya? Si, si eso, digamos, este no lo ha hecho hasta ahora, me dicen que esta semana que viene va a anunciar medidas, pero se está demorando y eso está destruyendo toda esa zona afectada, que es un daño casi irreparable. Ahora sí, vamos a entrar a las preguntas, señores. Acá Cali Mori dice, ¿no? ¿Qué opinas de Latinoamérica en casi 300 izquierdas ¿qué? Eh, miren, ya les expliqué. Eh, el, el, el, la ley del tándulo, esto va a cambiar. Brasil, de, de tener un presidente de ultraderecha como ese Bolsonaro, va a. El presidente que, que viene es el presidente Lula, presidente de izquierda. Tienen el gobierno de chileno, Bori, que es una izquierda caviar. En, en Colombia, ¿no es cierto? Este. Es posible que elijan otro presidente de izquierda, que es el, el economista Petro. En Bolivia, ¿no es cierto? Eh, tenemos al, a este presidente Luis Arce, que es del movimiento al socialismo. En el Perú, no tenemos presidente. Hay un desgobierno. Eh, eh, políticamente estamos en el limbo, ¿Ya? Porque el problema ahí es el, el líder, el problema es el presidente. Si, si, si, si Castillo fuera como Petro, ustedes no se sé si han escuchado a Gustavo Petro, al candidato presidencial colombiano ¿no? que todo, todos los este, analistas, yo lo aviso, es un presidente que, que no sé, este, tiene digamos una capacidad, tiene un discurso, tiene un programa digamos claro, ¿no es cierto?, de sus intenciones en Colombia en Chile, idénticamente ahora, ¿la derecha por dónde podría entrar? la derecha, la única posibilidad que tiene es en el Perú ya eso se lo digo con toda claridad ahí funciona la ley del PENTRO acuérdense si es que nosotros no hacemos nada si hacemos algo nosotros, lo, lo, la mayoría de Perón y la mayoría del pueblo, podemos evitar que el poder retorne a la derecha, a la ultraderecha, a cualquiera de sus candidatos. ¿TPK? ¿No? Castillo, supuestamente izquierda. No es un gobierno de izquierda, pero no. para mucha gente que no conoce de política, creen que Castillo es un gobierno de izquierda, es un gobierno socialista. No, no es un gobierno socialista, no es un gobierno comunista. No es un gobierno de izquierda, es un gobierno neoliberal eso populista, ¿no es cierto?, al estilo Alan, del el año 85, que se mantiene en base a los bonos, a los subsidios que entrega la gente, que está en piloto automático, en una economía zombie, donde el narcotráfico, la narcoeconomía es la que está manteniendo cierta estabilidad. ¿Ya? Me pregunta este, Jensen Pineda, ¿el socialismo es el camino a seguir para una futura industrialización y ser potencia como Cuba, patria o muerte? ¿Dendremos? No. Justamente Cuba no es un país industrial, o sea, Cuba no es el modelo a seguir. Eso quiero que, que sean, quiero ser claro en eso. Cuba ni Venezuela, Perú, tiene mayores posibilidades, mayores potencialidades, Tiene mucho más riqueza, tiene mucho más capital humano, tiene una economía que puede ser diversificada. Lo que pasa eh, en el Perú, digamos, no tenemos, no hemos tenido una clase dirigente, no hemos tenido partidos o movimientos políticos, ¿no es cierto?, claro, coherentes, consecuentes, ¿no?, con un objetivo, con una meta, con un plan de gobierno como el que les he mencionado a ustedes, ¿no es cierto?, que, que... es un derrotero a los 33 millones de peruanos sin sacrificar sus libertades políticas mínimas. Cuba no puede ser ejemplo porque Cuba es un país atrasado, Cuba no es un país industrial, hay muchas razones, el bloqueo norteamericano y todo lo que ustedes quieran. Por eso que no puede ser un modelo para nosotros. Ellos vienen a sus médicos, venden su salud, su educación, pero eso, eso no es suficiente para el Perú. Bolivia tampoco puede ser un modelo para nosotros. Nosotros somos mucho más que Bolivia. Ya Bolivia sería para nosotros como una región, como Arequipa, si quiere, Como, como, como Cusco. Nosotros somos mucho más. Nosotros tenemos una economía... Fuerte, moderna, en la costa. Tenemos una economía que hay que cambiar en la sierra. Una economía atrasada en la sierra. ¿no? Y una economía que hay que potenciar en la selva. Hay que integrar las tres economías. El Perú fácilmente puede duplicar su producto grupo interno y generar riqueza, crecimiento y desarrollo. Pero eso depende, pues, de, de, de, del grupo político, del equipo de gente. No solamente político, necesitamos técnicos. Necesitamos más o menos mil técnicos para poder manejar el Estado. Nos necesitamos una dirección arriba. Una dirección que, que, que, que, que tenga coherencia, que tenga claridad en los objetivos que quiere para el Perú. Es lo que se llama una visión del Perú. Ya un proyecto del país viable. Castillo, no, acá este, no dice. Castillo no va a resolver Congreso. Castillo no va a resolver el Congreso, señores. No tiene. El señor se orina en el pantalón, para, eh, no, no tiene pues el carácter ni el temperamento de Vicarra, ¿no? Es un fascista, ¿no? Castillo, no, eso es imposible, eh, están soñando. Eh, Fíjense, los conceptos en la teoría política, Orlando, Cotipas, celas ¿no es cierto? De, dependen de la escuela a la que se, a, a la que se alinea, digamos, el, el teórico o, o el intelectual. Para mí esos no son, son, eso, eso no son problemas ¿no? sustanciales. Decir feudalismo, semifeudalismo, neofeudalismo, eso, eso no es relevante, no es esencial, porque lo que tenemos que detectar son los problemas reales que tiene el Perú. ¿Cuáles son los problemas reales del Perú? Los problemas reales del Perú son de pobreza, de miseria, de atraso, de falta de industrialización, de privatización de la educación, de la privatización de la salud. Tenemos que reconvertir todo eso en un nuevo modelo económico, Reemplazar este modelo que les he explicado, ¿no es ¿cierto? no que se ha consolidado en 200 años. O sea, este es un modelo que, que, que no es un modelo de un año para otro, sino que ya Fujimori del año 90, con, lo, con los grandes capitalistas, con, la, con los grupos dominantes, logró ensamblar es un modelo que para ellos debe persistir pues, por, por mil años, no como Hitler. ¿no? Porque ellos son totalitarios, el, el, el neoliberal es un totalitario, el, el libertario es un totalitario. A pesar de que dice que no, que cree en la libertad, es un totalitario, es un fundamentalista, ¿ya? Es un dogmático que quiere imponer su criterio, su idea, su teoría, al resto. Y él cree que su teoría es la única verdad que hay. Y eso es totalmente falso, ¿no es cierto? Yo les he explicado en, en, en alguna sesión, haré de dos horas, de explicación de lo que es el neoliberalismo. Es una, es una teoría que desde 1776 hasta la fecha ha llevado al mundo al desastre económico, ha llevado al mundo a las guerras, ha llevado al mundo a la discriminación, a la panjé, ha llevado al, al mundo a qué cosa, a que existan países en la miseria y un, un grupo de países opulentos. Esa es la realidad constatable. ¿Ya? Eso es constatable. Entonces, ¿eh? me pregunta acá, ¿qué puede hacer el pueblo? Eh, Judy Valen me pregunta, ¿qué puede hacer el pueblo para pedir eh, el referéndum revocatorio. Sencillamente exigirle a los parlamentarios, ¿no?, de Perú Libre que presenten el proyecto. ¿Ya? Y eso tiene que aprobarse en el Congreso, así como se ha aprobado una serie de proyectos de, de, de, de este grupo político. Ya. Sunny Sor me pregunta, ¿en el Perú el dólar subió menos que en otros países? A ver si... No le leí bien la... Dice acá Luis de la Cruz, el Congreso no deja gobernar y todos los políticos que estaban volviendo anteriores están ahí para y, y esa es la consecuencia. Claro que sí, que se ven este gobierno, claro que sí, pues. Pero a ellos se le ha, ha quitado parte del poder. Ellos no tienen el poder ejecutivo, no tienen el manejo del presupuesto. Por eso es que hacen la oposición. Y la van a seguir haciendo durante los seis años si es que no hay referéndum revocatorio. ¿Ya? Ellos quieren recuperar todo el poder. El modelo nórdico lo van a adoptar los chilenos, ¿ya? Y Joel Cárdenas, el Mori va a adoptar el modelo nórdico, que es un modelo de, de redistributivo. Pero para aplicar el modelo nórdico, mucha gente no, no entiende, no, no cree. Para poder aplicar ese modelo, eh, el Perú tiene que ser una potencia industrial. O tiene que ser una potencia este, energética. ¿Por qué en Noruega y en todos los países nórdicos, como Suecia, eh, este han logrado, digamos, este, mejorar el nivel de vida de sus este, pobladores. Porque ellos lograron industrializarse y lograron tener recursos inesperados como el petróleo. ¿no? Y a partir de ahí han distribuido pues, este, la, la riqueza a su población. ¿no? Ese es el modelo chileno, ese es el que, el que va a aplicar este bori con el cobre, por ejemplo. Ya lo escuché este, a, ayer, ese es el camino que van a seguir. Ese, ese es lo que se llama pues, el eurocomunismo, el modelo de hace 30 años que, que se hablaba en Europa antes de que caiga la... La Unión Soviética, ¿no? Es, era una posibilidad. Los caviares como bomberos hacen mutis ante el desastre ocasionado por el señor. pregunta Mateo Cusigualpa, Quispe. Es que es bien simple, señores. Ellos están gobernando y están demostrando a los caviares que son incapaces para poder sancionar a esta transnacional. Esa es la prueba de que Verónica Mendoza y todo su grupete solamente les interesa cobrar su sueldo mensual de 30 mil. Cuando ya han debido doctor, han debido embargar, han debido imponer un móvil, han debido procesar a todos estos. Este, Gerentes o Ejecutivos de Rexol. Ya. Y dice acá en Bieber, en cuanto a los derechos humanos fundamentales, ¿cuál constitución protege más a la persona? La del 93, evidentemente, fue la del año 79. La del es de de la mejor constitución en ese aspecto. ¿Por qué? Porque. Eh, la del 93 la, la, la futbolista suprime cerca de 20 derechos fundamentales que estaban en la constitución del 79 se reducen los derechos sociales, los derechos económicos de los, tra de los trabajadores me preguntan ¿eh? varias preguntas que tienen que ver con el partido Obras este, yo estoy esperando que los ciudadanos se manifiesten en ese partido, o en otro partido, o en otro movimiento, porque para mí el movimiento es mucho más importante. Miren, yo tengo, yo tengo esta concepción, esta experiencia política. Yo he sido dirigente universitario y conozco conozco la política, conozco la, la dirección, conozco la corrección de fuerza conozco la movilización, conozco el, el, el manejo político. Hay tres modelos, ¿no es cierto?, de, de construir una organización política. El modelo así feudal, el modelo vertical, autoritario. ¿Ya? el modelo de caudillo, que lo aplican tanto desde la derecha y de la izquierda, ¿no es cierto?, el modelo estalinista, por ejemplo, el modelo fascista, hitleriano el modelo este musoliniano-fascista, ¿no es cierto?, italiano, el modelo polpotiano, el modelo franquista, ¿no es cierto?, acá en, en el Perú el modelo aprista, el modelo este, de, de, de la jefatura de partido, el modelo senderista de, de Abimael, el pensamiento Gonzalo, ¿no es cierto?, y todos los caudillos que han habido, el velabundismo, que es un modelo, es un modelo de ese tipo, ¿no? bueno el, el modelo humanista, ¿no es cierto? El modelo de, que, que plantea, digamos, la existencia de un caudillo, de un líder en la cabeza, ¿no? Y que es el pensamiento guía de todo. En función de él se mueve, digamos, toda la organización política. O el modelo este, que, que existe, actualmente, el modelo de estos partidos este que se estructura sobre la base de una persona, como es el caso del Fujimorismo, ¿no? ¿no? O el Alanismo ese modelo. El otro modelo es el, el, el modelo del partido, este, partido de negocio, ¿no? Que yo hago mi partido para, para, ganar dinero, como el caso de Acuña, ¿no? Como el caso de, de Podemos, el caso de, de señor, este, Pepe Luna, ¿no? O sea, los partidos de negocio, yo, financio, ¿no? Banco, gasto dinero para hacer un partido, pero luego yo, como dueño de del partido, digamos, el partido lo utilizo para tener este, Mayor riqueza. el otro modelo o sea, tienen el partido, este, el, el, el modelo del partido caudillo, ¿no es cierto? De derecha a izquierda es un partido vertical, antidemocrático. Tienen el partido de negocio, el partido en función de un propietario. Y tienen este, lo que yo creo, el, el partido de, de, de. el partido de. un partido democrático, un partido, un partido de la democracia participativa, ¿no? Que se estructura de abajo hacia arriba. ¿no? Donde los que tienen que decidir, ¿no es cierto? los objetivos, las metas, los estatutos, la ideología, ¿no es cierto?, de una organización política, tienen que tener una visión compartida, a todos los miembros de ese partido. Pero no la imponen de arriba, no es del de caudillo, sino que es producto de un debate, de una este, conversación de lo que creen que es la salida para el Perú. En, esta, en este modelo de democracia horizontal, que yo llamo, democracia no vertical, horizontal, los que deciden la vida del partido son los miembros, ¿no es cierto?, los miembros de, de esa organización. Se discute, se debate, pero una vez que se ha tomado el acuerdo final, los acuerdos se tienen que cumplir. Ahí no hay ya disidencia. La disidencia puede ser abajo, pero una vez que se ha tomado el acuerdo, la decisión se tiene que ejecutar. Porque son partidos modernos, democráticos, ejecutivos sobre todo. Y que eligen a sus líderes, ¿no? ¿En base a qué? En base a su dedicación, ¿no es cierto? A la organización, en base a su aporte político, a su aporte de tipo intelectual, a, a, a su aporte de, de tipo de movilización, a, a su capacidad organizativa, a su carisma, a su liderazgo, una serie de factores. Entonces, yo soy partidario de ese tipo de organizaciones políticas. Porque en el camino se presentan oportunistas, se presenta gente que quiere un cargo, se presenta gente que quiere medrar con el poder, se presentan psicópatas, se presentan este gente que que, que quieren utilizar, manejar, digamos, una organización. Yo no soy partidario de ese tipo de, valga la redundancia, de organización. Yo creo en una organización democrática, en una organización racional, en una organización que debata, en una organización de gente honesta, porque yo no iría ni a la esquina con corrupto, le digo, yo sí le digo con toda claridad, no iría ni a la esquina con gente que no tiene la mínima idea de lo que es la política, porque es perder tiempo, ¿no? Entonces, hay que preparar a la gente, ¿ya? Hay que enseñarla, hay que educarla, porque lo primero es, nosotros, si hagan ustedes la idea, ustedes forman una organización política, un movimiento político, ustedes tienen que pre pre prepararse antes de asumir el poder, el gobierno, no como el Bruto de Castillo, ¿no es cierto? Que eh, el inconsciente aflora, la pregunta del rincón, ¿no es cierto? Cuando le, él dice, ¿no? Que él no estuvo preparado para gobernar, para ser presidente, nadie le enseñó a ser presidente. Uno se prepara pues antes de ser presidente, uno tiene que estudiar. Y él, él, él, él cree que nosotros vamos a ser conejillos de India, de, de, de, de, de Castillo. O sea, estos impuestos van a ser un proceso de aprendizaje de Castillo. Y, y sus brutalidades, sus errores, sus desabruptos, sus disrupciones, la vamos a tener que soportar nosotros. No, señores, cuando uno llega a una posición de poder, sabe lo que tiene que hacer. Sabe por dónde va a dirigir al grupo humano. Sabe cómo tomar decisiones hoy, ¿no es cierto?, al costo que sea necesario. No esperar 10, 15, 20 días, estar como una gelatina, ¿no? No saber decidir, de sí, ¿por qué? Porque es un ignorante, ¿no es cierto? No sabe no sabe esto de acá. Es la de ¿no es cierto?, de lo que son estrategias, ¿ya?, y de cómo se, se, se, se, se, hace, se cambian los paradigmas, cómo se comportan la, la, los grupos humanos, cómo se manejan los liderazgos, cómo se maneja una, una, una, la decisión política que se tiene que tomar para mejorar la condición de vida de un grupo humano. Eso no es un improvisado. Eso, eso, no, se puede, eso, eso no viene por, eh, por el hecho de ser autodidacta. El autodidactismo tiene sus límites, señores. Ustedes no pueden subirse a un avión o un sujeto que ha aprendido a manejar un avión de, de manera autodidacta yo creo que ninguno de ustedes este, lo haría. Tiene sus límites. No pueden dejarle el manejo de una empresa, de una organización, digamos, que tiene, que tiene tecnología de, de punta a un improvisado, que no sabe lo que es una tecnología de la información. Ustedes no, no pueden de, eh, dejar que un sujeto los opere a ustedes sin haber tenido un mínimo de especialización. Entonces, por eso es necesario hacer una organización política de base horizontal, participativa, donde los cuadros políticos estén bien formados, no de manera dogmática, sino de manera racional, no con manuales. Y una vez construido el programa de gobierno, la ideología, todos, todos aceptan eso, o sea, hay lo que se llama una visión compartida de la política. Por eso somos, seríamos un grupo político que tiene una identidad, eso es lo que le da identidad, es el pegamento de una relación política. No es porque me gusta, no es porque es el más bonito, no es porque es más, el más inteligente, no es porque es blanquito, no es porque se sonríe mejor, no es porque es el más alto el más bajo, no. Así no se funda, no se organiza, no se dirige una, un partido político. Ya, tiene que haber cierta racionalidad. Y, y conocer, ¿no es cierto?, a los dirigentes, a los militantes, a los simpatizantes. Que sean leales, ¿no es cierto? Porque hay muchos traidores, hay muchos oportunistas, hay muchos ganapanes. Y eso se desconoce en el, en el proceso. Cosa que si uno llega al poder luego de una elección política, sabe lo que va a hacer. Y sabe con qué cuadro va a contar. Por, por, nosotros necesitamos por lo tener uno, uno, uno, unos mil cuadros técnicos. Si cada una vez tienen ustedes la idea de, de gobernar este país. Y gente muy bien preparada, muy bien formada técnicamente y políticamente. ¿Ya? Ahora, por eso que a mí no me preocupa lo de Castillo en estos momentos, a mí me preocupa el futuro. Lo, lo de Castillo eh, cae eh, cae en abril, cae en diciembre, cae en otro año, eso es irrelevante para nosotros. Nosotros tenemos que pensar, ¿no es cierto?, por quién reemplazamos a Castillo, ¿no?, de, de todo ese grupo humano de, de, del pueblo, ¿no?, donde están la, lo, lo, las MIPES, las pymes los trabajadores, los campesinos, ¿no? las clases medias. ¿No? de donde están los este, ambulantes, los informales, los pobladores, las mujeres, los desempleados, ¿no? ¿por quién reemplazamos este, a Castillo? A Perú Libre. ¿No? Porque Cerrón está fuera de juego señores. Ya les he dicho, Cerrón ya... Este, y Perú Libre está herido de muerte, ¿no es cierto?, por este asunto de lo dinámico del centro. Así, así, así no lo quieran reconocer los sus militantes, sus fanáticos que, que, que están en el chat eso para mí es irrelevante, ellos pueden seguir en su, en, en su dogma en su falta falsa percepción ellos están alienados ellos no van a entender ¿No? y los problemas fundamentales que tenemos que resolver en nuestro país son el problema número uno que hay que resolver es el problema de la corrupción ¿Ya? el problema de la corrupción y por, por ese lado voy a, voy a cuantificar esto Para que vean que hay salidas. <risa> Fíjense. Problemas. Uno, el problema de la corrupción. Dicen que no hay plata, ¿no? Mire, acá tenemos 25 mil millones de soles al año para financiar proyectos. Pero hay que meter a la cárcel o a los corruptos, ¿no? Que, es posible aplicar la pena de muerte. El segundo problema, ¿no? La ley de este por, solamente por intereses, ¿no es cierto? Intereses, cada año pagamos 24 mil millones, millones de soles. 24 mil millones de soles. Tercer problema: que tenemos este, un estado ineficiente. Este estado nos cuesta cada año 200 mil millones de soles a nosotros con nuestros impuestos, ¿ya? Pero eh, esto, 32 millones se malgastan, no se aplican adecuadamente. Y acá se ha calculado que más o menos 22 mil millones de soles es dinero que se tira al tacho de la basura, ¿no? Por ineficiencias en todo el sistema público. Solamente por este lado... Ah, cuarto, el problema de las sobreutilidades, super ¿no es cierto? 30 mil millones de soles al año. Esto tiene que ver con el PBI, esto tiene que ver con el presupuesto. Con el presupuesto, tenemos acá 70, 71 mil millones de soles que están ahí, perdidos cada año. ¿71.000 de cuánto? 71.000 de 200.000 millones de dólares, que es el presupuesto nuestro, cada año. O sea, perdemos este dinero, que lo puede servir para hacer qué cosa, programas, ¿no es cierto?, de desarrollo económico, regional, y con, con el cual podríamos empezar a financiar el desarrollo del Perú. Pero esto de acá, ¿no es cierto?, esto de acá, problemas del Perú, significa tomar decisión política, un gobierno, ¿no es cierto? Un gobierno, un presidente que tome la decisión, ¿no es cierto?, de mandar a la cárcel a aplicar la pena de muerte a todos esos ladrones, a todos estos corruptos que se hagan, roban cada año el dinero del ¿no? en, en los gobiernos regionales, en los municipios, en los ministerios. Fíjese, por solamente por el COVID, 4 mil millones de soles que hemos perdido este año pasado con el COVID, en las compras sobrevaluadas y todo lo que ustedes este, conocen. Ahora, los ladrones saben, los ladrones saben, ¿no es cierto?, este, que como el sistema judicial peruano está, está muy corrupto, está podrido, entonces ellos van a robar, y del 100% que roban gastarán pues un 10, 15, 20% de sus gastos de defensa, y al final desaparecen las pruebas, desaparecen el expediente, y piden este prescripción, y esto se va al archivo. Y se quedan con el 80% de lo robado. Y por eso que eh, tiene que ser ¿no? una reforma urgente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La reforma... ¿No? Hay que reformar... Hay que reformar este la policía. Hay que reformar la fiscalía, que es la aduana. Hay que reformar este el Poder Judicial. ¿Ya? ¿no? Hay que... Reformar el Tribunal Constitucional la Contraloría General de la República, Contraloría de la República, la Defensoría del Pueblo, que no sirve para nada, Defensoría del Pueblo, ¿ya? Y los órganos que eligen a estos señores, que es la Junta Nacional de Justicia, que favorece, ¿no es cierto?, que encubre todo el la... Todo este sistema judicial es un sistema judicial corrupto, señores. Y acá te limpian, el acá, que depende del Ministerio de Justicia, con dos procuradores, que tampoco sirven al país. Ese sistema judicial que encubre la corrupción tiene que ser modificado de raíz. para eso se puede conseguir, ¿sí? eso eso se puede conseguir únicamente, ¿cierto?, con decisiones políticas. ¿Ya? Un gobierno que tenga claridad en los objetivos un gobierno de gente honesta, gente preparada, gente nueva preparada, gente que no tenga compromisos con todos estos corruptos, no, y que va a producir la más grande transformación política, económica, social y cultural que el Perú necesita. Por eso se habla de una segunda república. Que es diferente de la república oligárquica que ha fracasado. No hay otra posibilidad, señores. El resto son sueños, el resto son pases. por eso yo soy partidario de un cambio radical ¿Ya? un cambio radical que no es un cambio por, un cambio a través de la lucha armada y eso eso es una estupidez lo que hablan de la revolución violenta esas son gente este, mentirosa que está fuera fuera fuera de la realidad que lo utilizan a, utilizan a los muchachos no es cierto para, para hacerles creer digamos de que hay otro tipo de cambio no es cierto que no es eh, no, no, no es Romero Sedanca, Belmont tiene ningún punto. No, no, son totalmente diferentes, pues señor. No, no, me, no me mezclen a mí con otra gente. Yo tengo mi punto de vista que son, miren, lo que yo les hablo, yo, yo no, no quisiera transmitir estas cosas, ¿ya? Estas conferencias. Yo Lo que les, lo que les hablo no son este, mis emociones. Nosotros los seres humanos tenemos dos grandes partes acá en la cabeza, ¿no es cierto? La política tiene una, una parte racional y tiene una parte emocional. ¿Ya? Eh, eh, eh, la praxis política que desarrollan las clases políticas, los partidos políticos, tienen una base emocional que es irracional, donde hay deslealtad, traición, ¿no? Donde no existe claridad, no hay honestidad, se juega a la doblez y miente, hay mitomanía constitucional. Yo no, yo, yo no entiendo la política de esa manera. Mi estructura mental está en el entendimiento de que para mí la política es racional. ¿Por qué tiene que ser racional para resolver los problemas de los seres humanos? de comunidades humanas, ¿en base a qué? En base al uso de la ciencia, de la tecnología. Estamos entrando a la revolución de la, 5, la 5G, señores. Miren, miren ya, son, ya no se necesita tener este periodistas para que lean las noticias. Le da un ejemplo, ahí en mi Facebook está un video. Se, se, se va a operar ahora, ¿no es cierto?, con robots. El mundo está cambiando es la, la tecnología y la ciencia es la que va a poder darle a los peruanos la posibilidad de insertarse en la modernidad si no tomamos ese tren, olvídense somos inviables señores, no podemos retroceder o sea, no podemos nosotros vestirnos con plumas, ¿no cierto? con taparrabos, con gente que ha evolucionado, que es regresiva ¿no es cierto? que está pensando en el Tahuantinsuyo, que es una, que es una, que es una época mítica de la historia del Perú pero que hay que superar eso el mundo es otra cosa ahora y eso lo, los chinos lo entendieron los chinos que eran dogmáticos lo, los chinos, los maoístas que eran dogmáticos, que formaban parte de, de la banda de los cuatro, tuvieron que ser liquidados, porque con ese modelo dogmático, querían involucionar, China China nunca podía haberse desarrollado y fueron los, los reformistas, los pragmáticos los que han logrado ahora colocar a China como primera potencia mundial pueden decir lo que quieran que son revisionistas que se produjo un contragolpe en China, que eh, este, el Partido Comunista chino está tiene manos de los este, revisionistas, pueden decir lo que quieran, pero en política el criterio, ¿no es cierto?, el criterio fundamental para evaluar a un dirigente, a un presidente, a un secretario general, a un estadista, ya acá en la China, en, en Rusia, en Estados Unidos, el criterio fundamental son los resultados que tú vas a dar a tu comunidad, a tu pueblo tú puedes dar de comer a, a, a tus 1.500.000 mil habitantes tú puedes darle salud a tus 33 millones de peruanos tú puedes darle educación a tus 33 millones de peruanos tú puedes darle vivienda a los 33 millones de peruanos si tú lo puedes hacer no interesa de qué color es el gato lo que interesa como dice el proyecto chino es que sepa cazar ratones ¿Ya? Y la política, la política es eficiencia, ¿ya? La política no es dogmas. Solamente a estos estúpidos que están acá este, queriendo este, boicotear la transmisión, que, que tienen el sentido común, que eso, eso, esa, esa gente está descelebrada, ¿no? Gente asalariada, ¿ya? este, son peseteros, este, esa gente que está contra la civilización, contra el progreso, envidia, ¿no es cierto?, cuando alguien les presenta a ustedes, ¿no es cierto?, ¿qué posibilidades tenemos a futuro? Yo les pregunto, ¿ustedes quieren vestirse con taparrabos, quieren vestirse con soga, quieren vestirse con yanque, quieren vestirse con plumas, quieren ustedes freír los huevos con agua? Como ciertos imbéciles que, que, que, que, que, que creen que este ocultan su faz comunista, eh, no es que los comunistas sean malos, sino que eh, a mí me fastidia a estos pseudo-marxistas, pseudo-comunistas, ¿no es cierto?, que se, se esconden, digamos, no dicen su, su filiación, yo soy comunista, deberían decir, mi nombre es tal, ya hablo por tal motivo, pero se esconden, ¿no es cierto?, detrás de seudónimos, de apodos, de alias, como los delincuentes, porque solamente los delincuentes usan o los alias. Yo le contesto a la gente que con su nombre de apellido, digamos, registrado, me hace alguna, consulta, alguna pregunta, una pregunta. Y ahí me amenazan, me dicen 20.000 cosas. En Yo estoy curado del susto, desde hace más de 30 años. He sido dirigente, estudiantil, de los bravos en la universidad. No como estos tarados, estos idiotas, muchos de ellos, no todos, ¿no? el Plaza de Martín, hay secciones que creen que los uh, luchadores sociales, esos son vagos. Si hubiera una ley de vagancia, deberían todos ellos mandarlos a trabajar, señores. Porque la sociedad no puede permitirse tener a vagos que viven a costa de qué, del, del dinero del trabajo de otras personas. Esos son mucho más peligrosos. Porque cuando toman el poder, cuando llegan a posiciones de poder, son como Castillo, son como los de con el Perú, ¿no? son unos depredadores de los, de los fondos públicos. Y nuestros impuestos lo utilizan para enriquecerse ellos con el cuento del partido, con el cuento de la revolución, ¿no? Con el cuento del cambio de sociedad. Porque los vagos, que se hacen pasar como luchadores sociales, lo primero que tienen que hacer es trabajar y pagar sus impuestos para poder hablar. Ya, esos que viven de la, de, de, de la, de la mendicidad ahí de, en las redes, que le piden dinero a otras personas para que colaboren, para que leen estrellas, cobran por transmisiones, todos esos miserables deberían tener vergüenza, sangre en la cara. Yo no les cobro nada a ustedes por darles parte de lo que sea. Si es que ustedes tienen interés, ¿no? Porque yo tampoco tengo mayor interés. Yo. yo lo que quiero es. Este, yo soy solidario. Yo no, yo no quiero. este guardarme lo que, lo que he aprendido, eso lo he aprendido, me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Ya. Entonces, este... Entonces, a todos esos miserables, a todos esos psicópatas, ¿no? este ¿no? Que nos atacan en las redes, no hay que hacerle caso. Psicológicamente, les explicaré cuál es la estructura que tienen en la cabeza, eso no, eso no se no puede cambiar, cambiar ¿entiendes? Si no, aclaro estas cosas, para que ustedes tengan este tengan tengan, este, tengan este, la idea no es cierto de lo que debemos hacer porque siempre en las sociedades hay eso esos tipos disfuncionales ¿no? que quieren destruir lo que, lo que un humano quiere construir ya entonces las cosas claras no para que, para que todos ustedes sepan este, porque tenemos que conocernos, señores. Ustedes me están viendo en vivo y en directo. Yo sé lo que estoy hablando, yo sé lo que estoy diciendo. Porque a mí me están estudiando, ¿no es cierto? Mi, mi perfil psicológico, la gente inteligencia. Yo no tengo nada que esconder, yo tengo las manos limpias. Yo no tengo un pasado, yo no he estafado a nadie. ¿Ya? Yo no le he pedido dinero a nadie. Para hacer algo, los proyectos que yo he hecho, no he bancado con mi dinero, así como mi, mi educación. Porque no me gusta a mí, no me gusta. A mí no me gusta pedir. Yo sí puedo dar. Ya, yo, yo, porque yo me digo por ese principio ¿no? no me preguntes tú qué puedes hacer por tu país, por tu pueblo o qué puede hacer tu país, tu pueblo por ti sino pregúntate tú qué puedes hacer tú por tu pueblo por tu sociedad, por tu país y eso es lo que estoy haciendo ¿no? estoy aportando, estoy tratando de darles alguna alguna idea ustedes la rebobinan, la reprocesan y, y, y desde el punto de vista de la racionalidad no de las emociones porque si yo quisiera dar un discurso emotivo, a, usted, a todos ustedes los convenzo. Es muy fácil de convencerlos desde el punto de vista de, la, de, la, de, de las emociones, de la irracionalidad. Porque ese es el instrumento que utilizan todos los demagogos. Pero eso es efímero. Yo quiero llegar a su racionalidad. Y que ustedes mismos se den cuenta que construyan su convencimiento, su teoría, entonces van a ser ustedes grandes ahí. Y sobre todo yo me dirijo a los jóvenes, muchachos que... Que, a quienes se les, les adoctrina en todas las escuelas políticas que hay, ¿no? Para mal, porque son usados como carne de cañón. Yo no, yo no quiero atender a nadie. Lo que yo quiero es debatir, contestarle preguntas, inquietudes. Y de esta manera aprendemos, porque yo también aprendo con ustedes. No crean que yo sé todo, a pesar de lo que he estudiado. Bueno, voy a seguir contestando las preguntas en forma breve para terminar la disertación. El Estado de Emergencia va, va a terminar eso, es, sino que el Estado de Emergencia ha sido para... este... Para someterlo. Usted sabe que se domina por el miedo, ¿cierto? Se domina por el miedo, se domina con el dinero. Lo que se acuña, ¿no? El de tu miseria, te regala, ¿o qué? Con un tapa. Ya. O sea, ¿qué pide, qué pide de la confía? Ya lo dije, es un sindicato patronal, ¿no? Que representa los intereses de los grupos de poder. Dice, ¿Qué, ¿qué opina? Eh, este, <ríe> que, que, que vayan a frír huevo con agua. Claro que pues ese es el, el colmo de la imbecilidad en la revolución 5G, señores. En la revolución cuántica, queremos retroceder al Taguantinsur. Es la, la más grande estupidez que he escuchado. ¿no? Nosotros tenemos que tener orgullo de nuestra cultura milenaria, de, de, de los incas y todo lo que quieran, pero eso, con eso no vamos a salvar al Perú. Hagamos lo que han hecho los chinos. Los nórdicos, los alemanes, los alemanes tienen una, una, una cultura mucho más rica que la de nosotros, inclusive su, su, su, su, su mitología es mucho más profunda que la de nosotros. Ya, el, el, dice acá eh, Max, eh, ¿qué opina de la invitación Perú para iniciar el proceso de adhesión a la OX? Mira, esa es una pérdida de tiempo, ¿no es cierto? Es ese gran cuento, ¿no es cierto? De los grandes grupos transnacionales. No este eh, eh, creen que entrando a la OX que es el organismo no es cierto de colaboración para el desarrollo económico, que es un, un grupo de países a nivel de europeo y de, de ciertos pues potencias industriales, nosotros vamos a ser países industriales. Eso no nos garantiza nada, señores, solamente nuestro encarrilamiento a un modelo neoliberal de mercado. El Perú no necesita eso, el Perú tiene que hacer un modelo de desarrollo económico inclusive que puede ir contra la, contra lo que señala la, la meta, los objetivos de la OX. Escúchenlo bien, no necesitamos esos modelos, porque lo, el modelo de la OX es un modelo de mercado, es un modelo que consagra el extractivismo, la depredación. Nosotros necesitamos un modelo superior a ese modelo, que nos dé soberanía, autonomía sobre nuestros recursos, que nos permita industrializarlo. No, eh, acá dice un colega, bueno... Singapur es una, es, es, en parte, ¿no es cierto?, puede ser tomado por nosotros, en parte, sobre todo en la, en la parte de la represión, en, en la parte de la sanción, de la conducta, este, pero no, pero no, digamos, en el modelo económico, porque Singapur es un modelo de, de economía, de mercado, de financiarización de la economía. ¿Ya? Yo quiero a, a, a, a los jóvenes... A los jóvenes y llamarlos a que no se dejen engañar por todos esos demagogos este, mentirosos que, que eh, no todos salen de la Plaza Martín. Tienen ustedes que separar el grande de la paja. Porque en la Plaza Martín hay gente, hay gente correcta, hay gente honesta, ¿ya? Pero hay muchos mentirosos, muchos demagogos, como en las redes, ¿no? Ya, profesor, ¿cuál es la verdad del COVID? El COVID es un problema superado, yo les expliqué que es un, es un problema... Como el que, que pasó con el VIH es un problema que sino que tiene una dimensión mucho más mucho más grande ya. Pero estamos en la fase final porque todo fenómeno, digamos, en salud tiene un proceso, no? Tiene una curva, ¿no es cierto? Una curva, una meseta y una bajada. Eso se llama normalización. Si el virus no se puede este, erradicar, el virus se normaliza. O sea, tenemos que convivir con el virus. Solamente lo que necesitamos es tratamiento médico, buenos hospitales, medicinas gratuitas para los que se enfermen. Pero tenemos que convivir, como el diabético, como todas estas personas que tienen enfermedades incurables, ¿no? O sea, no, nos, no nos llame la atención, aparecerá otro, otro virus. Pero lo que no debemos permitir es el negociado de las grandes empresas farmacéuticas. Para ustedes, salen la cámara, bueno, yo les he explicado varias veces, José Luis Barzola, Sárate. Yo les he explicado varias veces, no, para mí no, no hay que cambiar con la constitución, lo que hay que hacer es restaurar la Constitución del 79. Porque si nosotros... Hacemos una nueva constitución, estamos convalidando el robo de esos 380 millones de dólares en estos últimos 30 años. Y el saqueo de la economía del país, la venta de nuestras empresas públicas, ¿no? Eh, por ejemplo, podríamos, si, si tuviéramos la constitución de 69, podríamos recuperar fácilmente la patinería de la pampilla. Fácilmente. Sin mayor problema. Podríamos este, recuperarlo del gas. ¿Ya? ¿No? Ya lo de la vacuna lo, lo, lo, lo explicado. Dice acá Diego González López. Los hospitales deberían abrir, señor, para que las otras enfermedades necesiten operarse. Claro que sí. Esa es una herencia del neoliberalismo, que pues es un mal sistema de salud público, ¿no? Los, los hospitales deberían estar funcionando con, en forma normal, ¿no? Y con una sección de COVID que se trata como el VIH. Pero es una decisión política, pues, ¿no? Y lo que quiere Castillo, sus asesores es seguir, este, con el miedo, ¿no? Utilizan el COVID para meter el miedo a la gente. El, el Partido Político Magisterial, pues el brazo, el brazo político del Movadez, eso, eso, eso, eso lo saben. Entonces, señores, les agradezco la atención. Eh, me parece que es importante, ¿no? Es importante que todos ustedes más o menos dimensionen. Francisco Augusto me dice, la última pregunta, ¿por qué en China están las fábricas de las empresas estadounidenses? Fíjense, esta es una buena pregunta. ¿Por qué los americanos se llevaron sus fábricas, este, Nail, los carros, este, y Detroit, de que era la ciudad de la, de la fábrica de automóviles, quedó despoblada en Estados Unidos y muchas otras zonas industriales? ¿Por qué esa política empezó en el año 90? ¿ya? Se llama una política económica de deslocalización de la producción. Las fábricas americanas, fueron transferidas o fueron trasladadas a China, a, la, a, a zonas especiales de China, provincia de China, que tenían este, exoneraciones tributarias. Y donde todo, y donde sobre todo, ¿no? eh, lo importante ¿no es cierto? en el proceso de producción es el costo de la mano de obra, el costo del salario. El costo del salario, es, el, el costo del salario en, en China es un dólar, era, un dólar, ha subido un poco ahora. En Estados Unidos el costo de la hora, el salario, más o menos es este, 18 dólares. El empresario, como les he dicho a ustedes, el, el, el, el, la corporación no tiene corazón, no tiene patria. Entre pagar 18 dólares en Estados Unidos, en la fábrica de Estados Unidos, y pagar un dólar en China, bueno, ellos prefieren pues, ponerme en China porque van a ganar por esa diferencia de 17 dólares por cada trabajador y eso significa dinero. ¿Por qué? Porque es la misma patente y el mismo proceso de fabricación, solamente que eso se. son los mismos insumos, sino que eso se fabrica en, en China y luego China, China, desde China lo exportan a Estados Unidos. Y todo el problema que hay en estos momentos en Estados Unidos, la inflación del 6.7% que hay en Estados Unidos, o sea, la inflación que cosa, es la subida de precios en Estados Unidos, la crisis se ha producido por una crisis logística, desabastecimiento. A raíz del COVID, ¿no es cierto?, los planes de producción, la meta de producción en China han bajado. Y como la producción en China ha bajado, no han podido enviarle, ¿no es cierto?, a los, a los, a los americanos los productos y servicios que ellos necesitaban. Entonces, ¿qué ha pasado?, si, si baja la oferta de productos de carro, de zapatillas, de casaca, de, de bienes, de refrigeradoras, de computadoras, de teléfonos, si baja la oferta, la cantidad que se, se fabrica en China, entonces, evidentemente, la demanda va a presionar. ¿Qué cosa la demanda? Es el consumo de los norteamericanos. No han encontrado suficientes productos en, en los supermercados americanos. Entonces, ¿qué ha pasado? Los precios han subido. Por un problema chino, no, es un problema de logística, no creado a raíz de la, la pandemia. Pero ese problema se va a normalizar el otro año. ¿Ya? y los chinos van a seguir produciendo esa, esa, esa, esa, esa mercancía y los americanos van a seguir ganando dinero eso y vuelta a quedarles a ustedes eso eso de, de nacionalismo, de patriotismo digamos con el capitalista, eso es inviable señores ¿ya? Alejandro Ramos este da constitución mediante el referéndum de la del Poder constituyente del pueblo y ahí bueno, señor está, está desubicado ya les he dicho que no va a haber asamblea constituyente no va a haber este, nueva constitución, eh, lo que apunta pues este Bermejo, ese están totalmente equivocados. Salvo que ellos quieran, ¿no es cierto? Salvo que ellos quieran este, forzar un push, ¿no? Forzar un golpe de Estado, ¿cierto? Este, pero eso jamás lo van a hacer, pues señores. Han, han visto que no tienen capacidad de movilización, ni para poder, este, solo gobernar, gobernar este, en estos momentos, está fuera de gobierno. Ya. Entonces termino, señores, les agradezco. Ya, les agradezco a ustedes este sus preguntas cualquier este cualquier otra inquietud lo estaremos viendo la próxima semana muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenas noches.